10. Un gusto, Rodrigo. Yo me llamo Josep, vengo del colectivo de Comunicación Villa Villacomunia. Muy bien. Yo soy Andrés y trabajo en el martadero y soy de Buenos Aires, Argentina. ¿Por qué llevas tatuajes en tus brazos? ¿Por qué llevo tatuajes? Porque me gustan cómo quedan estéticamente y cada uno significa algo distinto. Como que este es eh, un primer dibujo que hice hace varios años cuando empecé a viajar. Yo vivía en Buenos Aires y de repente me fui a viajar por Brasil y bueno, me lo hice yo. Este es un perrito que yo tenía, que lo quería mucho, que se llamaba Alfonso. Y este es el primero que me hice, que es una, una brújula. ¿Saben lo que es una brújula? Sí. Bueno, una brújula. ¿Y por qué o sea, tiene ideas Decorativo. No tiene mucha explicación. ¿Saben qué es? Un corazón. Sí, un, ¿Un corazón. Sí, ¿A qué lado? ¿A qué lado? Hay, hay personas que ven un gallo también. Ajá, pájaro. lo veo. un, me un sí. gallo, medio un, sí. <risa> un pájaro. Un pájaro. Un corazón pájaro. ¿Desde los cuantos años comenzaste a viajar? Así que me fui de Buenos Aires y no volví, hace tres años que empecé a viajar. ¿Ese perro Yo... que te está tatuado no de aquí sigue? sigue, ¿Está vivo? No, se murió el año pasado. Cuando se murió me la tatué. ¿Pero cómo muerto? Tenía nueve años y era un boxer y los boxers oh. tienen, tienen problemas de salud sí. siempre. Y un día lo sacaron a pasear y cuando llegó se cayó así. Estaba lo más bien, pero se cayó y de ahí, un par de horas más, murió. Mm. Um, ¿Desde los cuántos años empezó a hacer teatro? Teatro empecé mm, a los 14. Mm. ¿En qué lugar? Eh, en, en la escuela. Antes estudiaba música, estudiaba canto y guitarra desde los 8. ¿Cuál era su, su material favorito? favorito? ¿Parte es? Materia. ¿Materia? Sí. ¿En la escuela? Sí. Eh, dibujo. ¿Qué ¿Quién lo, sí, ¿Eh? lo inspiró para hacer arte? Teatro. Teatro. Eh, el cine. Me gustaba mucho ver películas. Desde muy chiquitito ya miraba muchas, muchas películas. Y siempre que estábamos en, con mis primos y mis hermanos, todos se iban a los juegos y yo me iba al cine. Desde muy chiquitito. Mm, ¿Quién se lo pagaba a las entradas? ¿Quién se lo pagaba las Me ahorraba y me la pagaba yo. Pero en esa época era muy barato, el cine. No, no, como ¿Cuánto me llevé? Y me acuerdo, así que me acuerdo, salía tipo 5 pesos en la entrada. Wow, ¿Desde cuántos años has ido al cine? Desde chiquitito, ¿cómo tan caro? ¿Cuál fue su primera película? ¿Película que vi? La creo? primera película que vi. No me acuerdo, pero. A, a, a ver, ¿desde a ver. que tiene memoria. De que tengo memoria, me acuerdo de La Historia Sin Fin, Los Boonies. ¿Conocen esas películas? No, no. más o menos. ¿Conocen? ¿Eh? La Historia Sin Fin, Los Boonies. Eh, querían coger a los niños. A los niños. Minions. Minions. La que dabas un chiquitito. Sí, sí. El bueno, El dos, esas películas ¿El dos o el uno Indiana Jones. ¿Y de tuititas, tus películas, ¿cuál de qué viste, cuál de esas te gustó más? Eh, las Indiana Jones me gustaban muchísimo. ¿Las vieron? Sí, no, que ¿sí? No. ¿Sí? Viene Jones. ¿Qué cosa los. muy bueno, Muy Indiana Jones y en busca algo del arca perdida algo así era la que más ah, me gustaba sí. Sí. A ver. y qué están sí, pues, haciendo ahí ¿qué? adentro ¿Qué ahí es? adentro están haciendo un proyecto que se llama bocetados que la idea era juntar un grupo de personas que quieran formar parte de un elenco de danza y Cuidado cómo son sus pasos para que termine de contar uh -huh. <ríe> Entonces, forman el, el grupo de baile y hay dos grupos de coreógrafos. ¿Saben lo que es un coreógrafo? No, somos el que, sí, el, que, que hacen... el que dirige, ¿no? El que dirige el, las obras de danza. Entonces, este mismo grupo que baila ahora con uno, con un coreógrafo y un filósofo, la semana que viene va a trabajar con otro coreógrafo y un biólogo y van a hacer dos obras cortas. O sea, en cinco ensayos tienen que hacer una obra y en cinco cancillo tiene que hacer otra obra. Y se va a presentar el 9 de mayo. ¿Y cómo son los pasos? ¿De la obra? No sé porque yo solo soy productor. Así que hay que entrar y ver y chocmear y fijarse. ¿En qué consiste su trabajo? ¿Mi trabajo? En relación a bocetados, soy productor. ¿Y eso qué, qué hace? ¿Qué hace un productor? Es el que, bueno, eh... Es el que organiza, el que hace los horarios donde tiene que venir, que comunica, se comunica con las personas, toda la logística, como todo el armado, ¿no? Acá hay personas trabajando, hay coreógrafos, hay bailarines, hay una sala. Bueno, todo eso hay que arreglarlo, combinarlo, tiene que estar disponible en la sala. Bueno, todas esas cosas las hace el productor. ¿Muchas lentes de contacto? ¿Yo? Sí. No. ¿Por qué? <risa> Desde, hace cuántos años llegó, hace cuántos años llegó a Bolivia? No, a Bolivia es la cuarta vez que vengo, pero esta vez estoy hace tres meses. Un poquito. ¿Y hasta cuándo se queda? Y me, por ahora este año me voy a quedar todo adelante. ¿Desde qué día se empezó a trabajar? Llegué el 16 de enero. Vine de Brasil. Sí. ¿Qué países conozco? ¿Qué países conozco? ¿En qué países has viajado? Brasil, esos? Chile, Bolivia, Argentina. Los únicos tres? Y algunos del Caribe también. Siempre me ha gustado mucho viajar. Siempre viajé mucho. Y ustedes se abrió la plata para viajar en avión o en.. Depende, si eran países lejanos me iban avión, si no en micro, en flota. ¿Alguna vez viajó? viajó en barco? Sí. No sé si... es, lindo. es lindo, pero a veces te marea. Te mareas así. Si <risa> <risa> te dan ganas de vomitar. A ver. ¿Por qué no vienen a es su primer areca. ¿Este? Sí. Hace, ¿Hace cuántos años se hizo 40. Uh, ¿Cuántos años? No sé, como unos 10. Sí. Bueno, lo cambié, ¿no? Varias sí. veces, pero. Yo tengo dos. ¿Vos tenés dos? lo he hecho. Ah. Mira. ¿Cuántos años tiene? 35. Hace 35, se hizo. Sí. <risa> Desde, ¿Desde qué 2000 has ido al colegio? ¿Desde qué qué año has ido al colegio? ¿Al colegio? ¿Desde sí. los cuatro? ¿Cuatro? Sí, ¿cuatro años? Sí, ¿A la escuela? Al jardín de infantes Ah, ah y después a la de cuatro, preescolar Y a los seis, primer año ¿No? ¿Qué más a ver? Teatro. Teatro. Principio. del teatro. A ver, ¿qué parte me gusta más? Mira, te diría que me gusta más la dirección, más que, que parte de la obra. ¿Qué parte es la dirección? ¿La dirección qué, que ¿Qué es? AL más te gusta? Vale, no. A ver, para tenemos una pregunta. primero la termina. Dirección de teatro es el que cuando vos vas a ver una obra de teatro, hubo alguien que, que le dijo a los actores qué tenían que hacer, que eligió qué elementos hay en la escena, ¿sí? que, que pensó sobre el tiempo, sobre cómo van a actuar los actores, sobre qué tipo de teatro van a trabajar. Bueno, eso lo hace el director. Y esa es la parte que más me gusta. Entonces, también, también actué, pero me gusta más dirigir. De todos los países, que, ¿cuál es el que más te gustó? De todos los países que conozco. De todos los países... Todos tienen algo especial y algo malo también. No sé si... No podría decirte alguno que me guste más. Capaz que tengo <coughs> mucho amor por Brasil, porque me gusta la cultura, me gusta la música, me gustan los paisajes que tiene, me gusta la, no sé, me gustan más cosas. La comida, mucho. ¿En qué lugar nació? En Buenos Aires. Vos me habías hecho una pregunta, ¿no? Eh, ¿Qué, ¿Qué baile más te gusta? ¿Baila? ¿Qué baile más me gusta? La danza contemporánea. ¿Conocen? ¿No la danza contemporánea lo que tiene es que no es un baile así como tan, eh, como los tradicionales, no tiene tanta forma rígida, sino que es como más libre. Entonces sí. la danza contemporánea puede ser también la quietud, puede ser temblar, Sí, eh, o puede ser cosas más, más locas o distintas. ¿Conoció el baile Contradanza o lo vio? ¿O no ¿Cómo? Contradanza. ¿Contradanza? No, no sé qué es. ¿Qué es? Es un baile, o sea, medio como te viste, es medio como flor, flor, flórico y. <risa> no sé cómo explicarte. Explícalo, explícalo. No sé cómo explicarte. Y después se baila medio como. No sé, diferente a los demás. ¿Y es de acá, de Bolivia? No, es de otro país. Mira vos, voy a averiguar, no conozco. Sí, ¿Sus padres? ¿tienes padres? Sí, ¿tienes padres? O Tengo, ¿o sí. Ma ¿Madre? Madre y padre, viven en Buenos Aires. ¿En qué parte de Buenos Aires? En Vicente López, un barrio alejado, cerca del río, muy cerca del río. En Buenos Aires hay un río que es el río más ancho del mundo, ¿saben? El río de la Plata. Que Si vos vas a, si, si vos vas a ver, claro River Plate. Si vos vas a la costa, es como si fuese mar, porque no ves sí. al otro lado. Del otro lado está Uruguay, otro país. Pero es tan, tan ancho que no se ve la costa. ¿Qué le gusta más del mata, matadero? ¿Del martadero? Ay, del martadero. Eh, ¿Qué me gusta más? Eh... Ay, ¿qué me gusta más? Todo lo que pasa acá me gusta. La gente que trabaja, las actividades que se hacen y sobre todo el equipo de gente que trabaja que es muy unido y, y saca adelante cosas muy lindas. ¿Quisiera ir a, a, a Chile para Copa América a Verde a Argentina? No. No me gusta el fútbol. No soy fanático del fútbol. ¿A ¿Qué deporte le gusta? Me gustan los deportes. Eh, no ninguno ninguno que tenga pelotas. Me gusta el buceo, me gusta el taekwondo, me gusta correr. Atletismo. Atletismo. Natación Atleti. sí. Atleti. Atleti. me gusta Por también. Tar. Sí. ¿Cuál es el equipo de Argentina o de Bolivia? ¿El fútbol? Ajá. Es que no me gustan. O sea, por herencia, por mi familia, River Plate. Porque, mi, porque vivo muy cerca de la cancha de River, sí. en Buenos Aires, y mi familia, la mayoría, es de River. ¿Va a visitar a su familia? Fui varias veces. Ahora hace ya casi dos años que no voy. Pero tengo ganas de ir.